Fin, por favor, ya estoy cansado. Por favorcito. Me duele mucho. La neta, sacrificame, Fin. Ya no puedo más. Tengo displasia de cadera, cáncer al páncreas y distemper, Fin. Ya no puedo más. La neta, sacrificame. Por favorcito. Por favor, por tu amigo Jake. Hazme el favor. Saca tu espada y acaba con esto, fin, por favor. La neta, sacrificame. ¡Ay, mamacita!